Pero óigame, a propósito, para terminar el comentario de la situación de Haití, porque la situación de Haití, señores, contrario a lo que mucha gente cree, tiene un impacto, en este caso, muy negativo económicamente para la República Dominicana. Pero claro... Porque después de Estados Unidos, claro, Haití claro. es el segundo socio comercial y económico de la República Dominicana. Claro que sí. Entonces, si Haití está en esa situación... Es claro que la República Dominicana se va a resentir económicamente bueno, de decirte, esa situación política. Decirte, a propósito eh, de, de eso que tú dices, no solo por lo de Haití, ahora mismo hay un estado de incertidumbre sobre la economía dominicana porque los números indican que el turismo en no, los últimos no, meses no, no, se, no se ha desplomado, claro. incluyendo un una reducción de 266 mil turistas menos en Punta Cana. Sí, pero otra cosa, a eso tú tienes que agregarle que el déficit comercial de la República Dominicana se ha incrementado, claro principalmente que sí. claro, en la segunda claro, mitad del año. Claro. Entonces, eso claro. es lo que tiene prácticamente nervioso al gobierno, porque incluso está restringiéndole a los bancos. La venta de dólares. Claro que sí. Ah, el dólar es otra. Exacto, el dólar entonces hay va dos para, subiendo. Exacto, por, por eso mismo. Indeteniblemente. Entonces, además, hoy leí un artículo muy interesante, como siempre, de Pavel Isa sí, Contreras. Pavel, sí, sí. Que el que Que uno de los principales eh, debilidades del gobierno de Danilo Medina en el plano de la economía ha sido que no tuvo el valor como lo requería la situación así es. de hacer una reforma fiscal. Que se lo plantearon que, todos los sectores. Todo, pero no se atrevía. No se atrevía, por el costo político. Por el costo político, pero además, porque estaba descalificado moralmente por el asunto de la corrupción. Claro. Porque entonces, probablemente no pudiese justificar por ante la población una reforma fiscal, porque entonces la gente pudiera decir, pero ven acá, ¿más dinero para qué? Para robárselo. Para robárselo, así mismo. Entonces, ¿eh? esas son de las cuestiones que ahora mismo, amables televidentes, están gra gravitando en una especie de inestabilidad y de inicio de una e de recesión económica en la República bueno, Dominicana. y con posibilidad de agravarse por el asunto este que está viviendo el país en estos momentos, de esta incertidumbre política, fruto de lo que pasó, el espectáculo de pimente que pasó el domingo, que ya venía aconteciendo por el uso abusivo de los recursos del Estado implementado por el gobierno para imponer el delfín de Danilo Medina, que en apenas 66 días, caso único, un individuo desconocido, sin trayectoria política, solamente por el control del poder político y económico, de que hace gala el gobierno de Danilo Medina, y, y han hecho gala porque... Eso que está padeciendo en el día de hoy, Leonel Fernández, fue Leonel el que lo inició. Ese abuso de utilizar las instituciones de manera medalaganaria para favorecer intereses de grupos, intereses políticos personales, quien lo inicia y se lo aplicó al propio Danilo Medina, fue Leonel Fernández. Pero y Danilo ahora lo está aplicando. Sí, pero yo de, agrégale lo otro. Agrégale lo, otro. lo otro. Agrégale. Que, y eso yo sé que es lo que lacera, le lacera, como dicen verdad, en religión, el alma. Y en la psicología le lacera la psiquis a Leonel. Es que Leonel fue el que propició, recuérdense, con aquellos cuarenta mil y pico de millones de, de pesos que dijo que, iba que a él gastar. dijo, pero que eso sobrepasó. No, claro. <risa> o sea, que Leonel lo que le lacera el alma y le atormenta a su psiquis sí, es sí. que él fuera... El que con el dinero de suyo y mío Gastara más de 40 mil millones de pesos Para colocar a Danilo En la presidencia Y entonces Danilo Como cualquier muchacho malcriado eh, E ingrato ¿Verdad? Lo traicionó Lo traicionó, sí ¿Verdad? Porque entonces ¿Qué y, hizo Y Danilo? le ha dado con el cubo el agua Claro, se dice. puso Después que Leonel le ganó Aquella vez Con los cuartos del gobierno sí, sí Como dijo Me venció el Estado Me venció el Estado Fue y se paró en una esquina como diría el pueblo, a esperar, ¿verdad? Pasar el cadáver. Pasar el cadáver, como está ahora él viéndolo pasar. Entonces, eso, vamos a ver si Lonel tiene la capacidad de reponerse de esa estocada mortal que le ha dado Danilo Medina a su ego, y a su pretensión de que él era... Porque Leonel era un hombre que estaba enamorado hasta de su hasta de su discurso. <risa> ¿Ustedes no recuerdan cómo él hacía así? Cuando él le decía... Su, no, y, y como descalificaba a los adversarios. Porque no el consejo El único que sabía conceptualizar era él. Era, era, él, él. era, él, era él. Pero eso también hubo, eh, no solamente fue dirigido a lo de la oposición o a Hipólito, a, a lo de era adentro, el propio Danilo propio y a los propios PLDistas. O sea... No, porque... El narcisismo de Leonel lo llevó. Para... Para eh, confirmar eso que tú dices ¿Eh? Acuérdate a aquel famoso artículo De los sobrecitos sí. Que él quiso descalificar a Nilo, claro. Diciendo no, él no es líder nada Él es líder Él maneja porque, el presupuesto, el presupuesto sí. Entonces ahora Vamos a ver La historia va a revelar dentro de poco Si Lionel es inteligente O no es inteligente Si es más poderoso Puede más en Lionel Su orgullo y su vanidad que la capacidad para aplicar efectivamente la inteligencia y leyendo lo que tiene encima ahora y lo que está presente en la República Dominicana ahora mismo, él puede salir de las patas de los caballos como está metido. Ojo, ojo, en algún tramo del devenir histórico, eso hoy de Leonel, lo sufrirá lo de Danilo y esos Pero otros claro, que están alrededor. Para que tengan eso. ¿Tú sabes para dónde que yo va Claro, claro. <risa>